Eh, voy a poner el chat, ¿vale? Para que el chat visible, ¿vale? Para que se pueda leer eh, los comentarios. A ver. Eh, vale. A ver, petición de Iker. A ver, eh, creo que era Iker el que ha estado. Aquí. Iker Pro, ¿verdad? Eh, más invitar al grupo. Vale, lo vamos a mandar. ¿Qué tal estáis, Yusef? You, eh, Saludos. ¿Cómo que hay el código? ¿Qué código, tío? ¿Qué, ¿Qué código? ¿De qué me estás hablando? Júfer o Yusef. Eh, Giovanni, saludos Todavía no habla o empieza eh, Siempre dejo un tiempo, ¿vale? O sea, para que las personas Vayan entrando y demás, ¿vale? Eh, Iker dice, soy yo Saludos, Iker, tío eh, Giovanni dice, ¿Aceptas la SOLIP? Sí, tío, pero es que no estaba O sea, manda la solicitud, ¿vale? Eh, por cierto, ayer conseguí la skin de cromado, ¿vale? Como veis, haciendo modos creativos. Eh, yo... Vale, tío, manda la invitación. Mira, eh, me la mandas, eh, me encuentras así. Eh, no sé quién más, porque bueno, el chat... Eh, estoy viendo 17 comentarios, pero los de arriba, los que me habéis escrito estos, no los veo. Eh, y ya la envié. A ver. Invitación de... Uh -huh. a ver. No sé, eh, igualmente creo que... Ah, vale, está aquí. Vale, aceptar. Y Ninja quiere unirse, perfecto. Vale, pues ya está aceptada, ¿vale, Giovanni? Eh, que por cierto, eh, Ninja estuvo ayer con nosotros. ¿Era ayer o antes de ayer? Ya no me acuerdo. Eh, como estoy haciendo a diario directos de, de esto de Fortnite eh, bueno ¿qué os iba a decir? ah por cierto antes que nada para empezar el directo bien en el canal principal vale lo digo por los nuevos y por los que ya lleváis tiempo que me conocéis he subido un, un vídeo hablando de lo del cierre de Twitter vale si queréis pasaros por ahí y dejar un comentario se agradece vale el canal principal mío lo tenéis ahí en, en, en el enlace de, de... Bueno, en la cuenta, ¿vale? Y ahí lo podéis ver, ver también, ¿vale? Bueno, pues nada, tío. Con esto vamos a comenzar. Iker... ¡Ah, ya lo viste! Gracias, Iker, tío. por Bueno, sí que he visto que había... Eh, creo que Santi... Gracias, Santi, también por el comentario. Eh, he leído un comentario de Santi y de algunos más. Pero... Le dejaste un like, gracias Iker, tío eh, Pues nada, pues era comentaros eso un poco Si querías pasaros por ahí Tiene ahora 30 views O sea, eh, hace una hora, hora y algo que lo subí Pero bueno eh, Vale, ya está todo listo Vamos a ver si conseguimos eh, Alguna victoria con, con mi nueva skin de pungromado <ríe> No sé si la conseguiremos, pero bueno por cierto, los memes de los memes que han hecho están guapísimos. Me gusta uno que sale, el del pájaro, del meme que está a la casa en llamas, tío. Que, que es un perro, ¿no? El meme en principio, pero lo han cambiado por un pájaro. Pero bueno, es, esos memes están bastante... no sé. Es que, tío, el ingenio de las personas, tío, es que es brutal. Eh, a ver, esto por aquí... vale. Eh, bueno, pues va. <ríe> mi hija está esperando sentado ahí. Eh, Giovanni dice, me pongo al... La cala, al ¿Qué? Me pongo al... La vas a Si te lo quieres poner, yo la llevo puesta. Eh, lo que quieras, tío. Ahí está. Y bueno, eh, mañana no sé si habrá directo. A ver, eh, probablemente sí, ¿vale? Hay un 90% de probabilidades que haya directo. Pero también es verdad que no sé si hacerlo un poco más pronto o qué. Eh, yo no la tengo, dice Vito. Eh, pero voy a conseguir. ¡Ah, la skin, tío! Saludos, Vito, por cierto. Eh. Subí un vídeo al canal principal, Vito, por si te quieres pasar sobre el tema de... Es que es un tema interesante lo del cierre de Twitter. Eh, explico un poco ahí en ese vídeo pues, eh, las cosas por las cuales ha sucedido. Probablemente las cosas que sucederán. O sea, es un vídeo interesante, ¿vale? No es un vídeo cualquiera, no es un gameplay cualquiera. Pero bueno, eh, vale, pues eh, caemos por aquí, ¿os parece? O, bueno, ¿queréis caer ahí? Vale, pues cuidado que en, en la heraldo aquí, cuidado que ahí cae mucha gente ¿eh? o sea, ir en cuidado vale eh, vamos allá vale primera arma ahí está vale. vamos una escopeta de esta okay. estoy viendo vale, balas de escopeta, pero no estoy viendo más armas por aquí. Por cierto, ¿qué creéis que veremos en la nueva temporada? O sea, todo esto del cromado seguramente desaparezca, ¿no? O sea, tiene pinta de que solo ha sido esta temporada. Pero no, no, sé, qué, no sé qué cosas añadirán nuevas en... En la nueva temporada. ¿Sabéis algo? ¿Hay alguna filtración por ahí? O sea, hay, hay muy pocas filtraciones. Es como todo a cuentagotas, tío. La nueva temporada. Se sabe muy poco, de hecho. Eh, vale, aquí está la heraldo. No sé si vais a ir a por la heraldo. Creo que no, ¿no? O no. Oh, sí. A ver. Vale, Iker está por aquí. Vale, y Iker está, y Giovanni, ¿en qué parte estáis? Ah, vale, Giovanni está ahí, y mi ahí también, vale. Eh, gracias, tío, por la escopeta. Eh, eh, bueno. Estamos al completo, Rafa, pero quédate por aquí, tío, ¿vale? Y seguramente te puedas tirar más. Vale, esta. Vale, pues vamos a por la Heraldo, ¿no? Sí. A ver. Está. que estamos al completo No, trave Eh, al... Parece que estemos desesperados eh, cuando dan los objetos del heraldo. Eh. Eh, vale, a ver, pillo esto. ¿Alguien más tiene escudo por casualidad? ¿Habéis pillado escudo? Ah, sí, vale, eh, gracias. Yo espero... Víctor dice, déjenme curas. Eh... Vale, ¿en qué parte estás? <risa> ah, perdón. <risa> eh... ¿A qué te refieres? ¿A esto de aquí? Toma. Eh... Vale, bueno. ¿Dónde queréis caer? Ah, vale, que hay una caja fuerte ahí, tío. Vale, pero hay algún por aquí. Espera. bote de Sleek. ¿Esto que hay marcado ahí que es? Porque... ¿Hay un cofre o algo? ¿Qué, qué, qué está sucediendo aquí? Mira, Wista, eh, lo mismo que le he dicho a Raúl Quédate por aquí, ¿vale? Pero ahora mismo no hay sitio A ver, también es de agradecer Si, si queréis uniros o algo Al menos saludar por aquí, tío o sea, porque creo que hay gente... Lucas, saludos, bienvenido. Que hay gente que creo que está haciendo solicitud y no está ni en el directo. Lucas dice, tengo una sorpresa. ¿Qué sorpresa, tío? Ya lo verás. Y ese misterio, tío, ¿a qué viene eso? ¿De qué sorpresa hablas, tío? Y dice, oye, dime, tío. Mm. Eh, quédate por aquí Lucas, tío, y probablemente en un rato te puedas unir, ¿vale? Estaba también Raúl por ahí, creo, mandando invitación, pero no sé si Raúl está en el directo o qué. Bueno, si es que realmente acabamos de empezar hace nada, o sea, llevamos un cuarto de hora, 18 minutos, o sea, que tampoco llevamos mucho rato. Eh, pero ¿a qué te refieres con la sorpresa después de la partida? Eh, dímelo, pero ¿es algo relacionado con Fortnite o de qué se trata? ¿De qué va el tema? Santiago, saludos, bienvenido. Eh, gracias por el comentario, tío, que lo, lo he visto a las dos. El eh, Lucas dice con el pase. ¿Con el pase? No tengo ni idea no, no, no, sé, no sé a qué te refieres Santiago dice Mira mi perfil ¿Cómo que mire tu perfil? Ah, ¿A qué te refieres? <ríe> qué perfil? A ver esto por aquí Lucas dice Nivel 100 ¿Qué me dice tío? Ya nivel 100 Vale, pues entonces Te habrás pillado La skin de Spider-Man Seguramente Vale, esto por aquí. Pío esto y. Bueno, ahora lo tengo difícil. Lo, lo veré luego, ¿vale, Santiago? Es que ahora estoy en, en pleno directo y. No puedo ponerme ahora a ver perfiles. Pero bueno, eh, ¿por qué es? ¿De qué trata ese perfil, tío? Eh. Vale, han disparado. vale, están ahí, ¿no? Están por aquí. Ahí hay otro. Tío, ¿será posible no le he dado ni ni disparo? Ni Buah, tío, me ha tortado. Eh, vale. No le deis a todo listo, ¿vale? Porque quiero hacer una compra. Voy a comprar una skin. Eh, ¿Me te dice a la sala? Sí, salimos a la sala, tío. El lugar dice: La tengo puesta ahora. Ah, vale, vale. La skin de spider Wen, dices. Vale, ya, ya entiendo. Vale, vamos a poner. Bueno, vamos a poner. A ver, voy a ir a comprar recompensas. Y me voy a pillar esta skin de aquí. Ahí está, equipar. Y para desbloquear me quedan esta y esta de aquí. Eh, Iker dice, yo le dejo mi puesto a quien se quiera unir. Eh, vale, pues sí, perfecto, gracias Iker. Pues que se una Lucas, ¿vale? Eh, si ¿sí está Lucas aquí en directo, por cierto, Lucas es Lucas, qué idea es el tuyo, tío, no, porque Lucas no te llamas, piragüista eres, ¿no? Vale. dice Oye, eh, Y Vito dice, pone el código A, ah, que es una, un modo creativo, eh, Vito. Bueno, pero vamos a hacer otra partidita de, de Battle Royale, tío. Si nos importa. Eh, es un creativo, dice. Sí, a ver, eh, yo los creativos los reservo un poquito para cuando seamos, un, seamos más, ¿vale? Eh, ahora me doy cuenta de que tengo 50 coronas ¿Pero cómo vas a tener 50 coronas, tío? <ríe> yo creo que lo máximo... Las máximas que he visto yo eran 20 y algo, tío Pero bueno, si quieres luego entras y nos las muestras Así como está haciendo ninja, tío <ríe> A ver si es cierto Tiro, Las máximas son 999. ¿Pero quién tiene 999? Quien, yo no he conocido a nadie, que tenga tantas, tío. Eh... What's up? Dude? <ríe> eh, eh, vaya... A ver, 130 y... Bueno, a ver, y si es alguno así muy viciado, puede ser, ¿eh? Muy, muy viciado, pero 999 no. Seamos sinceros, o sea, 999 no hay nadie que tenga eso. A menos que yo sepa. Eh, vamos a añadir a ganar. Sí, por supuesto que sí, tío. Eh... Vaya. Vale, a ver... A ver. A la actitud siempre, a ganar siempre, a ver eh, quedamos por aquí, a ver por esta zona, seguramente esa zona es más tranquila a ver Me gustaba cuando decoraron el bus tío Ahora está a pelo tío no, no me termina tío, el, el bus así, tío. <ríe> Robert, saludos, bienvenido tío. ¿Qué tal estás? Ahí en el canal principal Robert, eh, hemos, bueno, he estado comentando lo del tema del cierre de Twitter. ¿Te quieres pasar por ahí... Ayudas con algún comentario y tal. Está en el canal principal, ¿vale? Sé que a veces, bueno, pro, dejo programado sobre las 8, pero bueno, y lo he anticipado porque creo que es una noticia interesante. Y, y hay muchos temas que, que se comentan ahí, ¿vale? Eh, vale, vamos a ver aquí. Repito, esta vez no es ningún gameplay, ¿vale? No es... Normalmente suelo subir gameplays y tal, pero... Y de hecho, claro, de ahí también el... El por qué. Eso, oye, esta skin está guapísima, tío. El por qué he adelantado un poco la, emis... la fecha de emisión, ¿vale? A ver qué pilla esta arma. Vale. Es una isla, ¿no? Por lo visto, sí. Tiene pinta. Los colores también se ven guapísimos, tío. El color de esta skin. Vale, ahí está. Yo diría a ver que. Me atrevería a decir que es. El diseño y todo esta es la mejor skin, o al menos del estilo de este personaje. Creo que se llamaba. ¿Cómo se llamaba, tío? Lenox creo, ¿no? Eh Lenox Rogue, Rogue o algo así. Esta skin. el enox o, o sea, bueno, entonces sí, ¿no? estamos en, en, ahí en, en lo afectado. no, ¿qué he hecho ahí, tío? bueno, me ha quitado, bueno, ha sido un salto ahí un poco loco a ver... En principio no voy a utilizar el botiquín, pero a ver, para, para eso me he quitado un poquillo, tampoco creo yo que... No. Santiago dice ahora que... Eh, ¿cómo que a, a, ¿A qué te refieres, tío? Estoy yo todo el rato, tío, constantemente. Solo. Solo paro atrás al saliva, tío. Eh... <risa> ¿De quién ha aceptado el contrato a todo esto? Bueno, espera, tengo escudo, eh, por si lo quiero compartir. Creo que.. Creo que Santi está eh, buteado, tío. Bueno, de dejo aquí esto, ¿vale? De este... Impostor de Among Us el mismo en otra cuenta dice saludos tío a Us, tío pero es el de la mongas no, es... no no no era la Us era el far guy que estaba para play gratis santi dice chao pero santi estás escuchando tienes el audio activado tío que alguien le escriba a santi que tiene el audio muteado tío está está muteado tío Eh, Impuesto, ¿te puedes unir? Sí, pero quédate un poquillo a la... Vale, quédate por aquí, ¿vale? Y ahora luego, cuando eso, te, te unes, ¿vale? Es que, bueno, estamos haciendo un modo de escuadrones, eh, por si acaso solo tengo el volumen al máximo, tío, pero... ¿y, ¿y no escuchas al máximo, tío? O sea, yo lo digo porque todos están escuchando perfectamente todo, o sea, lo digo por eso, pensaba que eras tú el que lo tenías el volumen bajo, tío. Bajo, no sé, o silenciado. Eh, dice, ok, perfecto, tío. Por cierto, ¿esta puerta cómo se abre, tío? ¿Alguien sabe cómo abrir esto? Porque por aquí tampoco hay nada, tío. No, no, no da igual, no, no le deis golpe. es que no, no se abre, tío. Ahí tendrán que hacer algo. Igual tiene algo de relación esta puerta con... con el evento final, ¿vale? El 3 de diciembre, por cierto, repito, el 3 de diciembre es el evento final, ¿vale? Por si alguien todavía no se ha enterado. Es sábado... Mmm, creo que la, la primera semana de diciembre. El primer sábado de diciembre. Se abrirá en el evento final. ¡Ah, amigo. Claro, está, estaba claro, tío. Y ya quitarán también la estatua de la roca, tío, que está por la mitad, tío. Ya eso lo tienen que quitar ya, tío. <risa> Y Santiago dice hola, tío, eso. Pero eso, tío. A ver. Y ver. sí, de verdad. 55 partidas todavía, tío. Por cierto, qué os ha parecido la colaboración con... Por con los de Rocket A mí a ver, tampoco es que ellos yo muy fan de Rocket Beak, pero es que pueden hacer este tipo de, de colaboraciones. A ver, me voy a poner un poco de spray de este. Bueno, pero... y escudo. A ver, ¿es qué hay escudo por aquí. No. Mm, una skin pro, claro. Una skin de... De ro De que pues hubiera... es tío Es un poco difícil, eh Bueno, a lo mucho, a ver, un baile, ¿no? O sea, que saliera el Pero no sé, tío te digo, son juegos que al final te... Es como... Eh, como más... A ver, más colaboraciones que hayan hecho Con otros juegos No caigo ahora, tío Una de 100 pavos Uf, 100 pavos, una skin, tío Claro, eh. <ríe> Cuéntame otro chiste, tío eh, una skin 100 pavos, no sé qué skin compras por 100 pavos, pero bueno. Eh, Impostores dice, yo tengo un baile, sí había un baile, creo que era un coche o algo así, ¿no? creo que era algo así. Pero bueno, aún así, eh, 100 pavos, vamos. Con eso no compras nada. Bueno, a ver, una skin desde luego que no. Y luego está el pase Que por 900 pavos Pues tenéis un porrón de skins y, y, y demás O sea, es que Yo siempre es muy recomendable El pase de batalla, tío eh, Tengo ganas de ver el próximo también, la verdad A ver eh, qué skins hay Yo creo que tendrá algo que ver con Avatar con la Con la película de Avatar, tío Estoy seguro que el segundo pase Tiene que tener alguna movida así no tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿sabes? Eh, ¿Viste la lobby? Sí, la lobby que han puesto ahora, ¿no? O sea, el tema del cromado, ¿quieres decir? Lo pusieron a, ayer o... no, an, antes, de, antes de ayer fue... Tío, Santi, que alguien le diga a Santi que deje de escribir ahí el Lola ese, tío, o sea, en serio. <risa> Yo sé qué le pasa últimamente a Santi, tío, se me está cayendo el eh, eh, eh, chaval, <risa> tío, en serio. A ver, el plan de... el plan de midas y va a comenzar. ¿El plan de midas? Un poco perdido. Convertido. Eh? nada mal, ¿eh? el sitio que le he elegido, tío de hecho, mira, ojo que qué me decís, eh, ni he hecho aposta, tío, mirad dónde dónde hemos caído, ¿vale? más o menos, aproximadamente y, y que se está cerrando a nuestro favor, eh ah, vale, ya, ya entiendo, o sea tú te refieres a lo del modo historia de Fortnite, ¿no? estás diciendo más o menos la novia de Midas, que era la, el, la topo, ¿no? O sea, de la temporada anterior, ¿no? Que había un topo, decían, entre ellos, y esa era la novia de Midas, ¿no? Es que, a ver, tampoco estoy muy informado. Turbo, saludos, bienvenido. Sobre el tema del lore. Sí, ah, vale, vale, perfecto. Eh, Turbo dice en una hora. Perfecto, tío, en una hora adelante. Estaremos por aquí por cierto, Turbo, si te quieres pasar por el canal principal he estado comentando sobre el tema no sé si te has enterado del cierre de Twitter eh, pues si te quieres pasar por ahí y verlo el tema es muy de, no sé, hablo de todo, tío una filtración una filtración impresionante eh, la Miragol Santiago dice y el mío también como que el tuyo también? <ríe> ¿Y por qué esa cara enfadada, tío? <ríe> vale, arranca, tío. Gracias, impostor, tío, de verdad. Ah, bueno, sí, claro, la recomendación. También Santi tiene el suyo, eh, si queréis pasaros por ahí. Espérate, vale. Vale, quedan 18 en partida. Está en 0 con solución, ¿verdad? Sí. Vale. De todas la las miras eh, novio. A... Eh, es que a ver, eh, ¿te refieres a la. Es que no sé si es el mismo personaje. Eh.. ¿Es una chica con el pelo rizado? ¿Puede ser? ¿Con gafas? Este, ahora no estoy cayendo si era la misma, tío. Yo tengo una skin de una de los siete, que es la pelirroja. Bueno, creo que tengo a varios de los siete. Eh, pero no sé si es la que me estás diciendo ahora tú. Podría ser, ¿verdad? O sea, ¿crees que puede ser? Y era de la temporada. La temporada que salía la roca, tío. Creo que era el Bien. capítulo anterior a este. Pero, ¿cómo me pongo.? Pero, ¿Cómo me pongo de canal? Por si pena. ¿Cómo que canal? ¿A qué te refieres, tío? Vale. Ah, vale, ya. Tú, tú dices un, un apodo, un seudónimo. Pues uf, eso piénsalo tú, pero... A ver, yo te recomiendo que lo hagas con, con las... Por ejemplo, las tres iniciales de tu nombre y añades algo más. No o sé, sea, algo así, tío. Pero ya te digo que, a ver, Santiago como tal... Ya te digo yo que para que a alguien tú le digas que tu canal es Santiago y que alguien te encuentre... Es que eso es... Eh, ¿Qué te diría yo, tío? Como... No sé, es muy, muy complicado, o sea, complicadísimo, y el tema SEO es lo peor que puedes hacer. Por eso te digo, o sea, tú piensas algún nombre y, y también te digo, recomendación, pon en, en, el, en el navegador de Google ese nombre. ¡Wow, perfecto! Muy buena, tío. Ahí estamos, primera victoria del canal, digo del canal, de, del directo. Eh, no, pero San Apelo no, San y algo más que te guste, tío, yo qué sé. Mm, no sé, tío. Es que no, no sé. Tampoco te lo quiero poner yo. Es que eso es algo, eso es algo que uno mismo tiene que elegir. No, no me gusta tampoco. Pero puedes hacer, pues, eso. Eh, combinaciones, tío. También hay aplicaciones que pones un nombre y, y, un, y un esto y te lo hace la misma aplicación. Sampro. <ríe> Pro, tío. Lo que pasa es que no te lo va a admitir porque ahí hay un espacio. Como no fuera junto, si es junto igual sí que te lo cuela. Eh, impostor dice, pasa código. Es que bueno, ahora estamos en, en battle de impostor. Si hay un hueco o alguien se va en algún momento, te puedes. Bueno, pero va Santi, ¿eh? O sea. Irías Santi y luego irías tú, seguramente. Ah, bueno, ya vengo. Bueno, pues entonces, Impostor, irás tú. O sea, si Santi ahora se va. Eh... Pero. Pero vamos a ver, espérate, pero en <ríe> serio ¿sí te vas a poner San Pro, tío. <ríe> Bueno, a ver, sigo diciendo lo mismo. Es mejor que Santiago, o sea, las cosas como son. Pero bueno. a ver, eh, carretes calurosos. Rafael, eh, no sé si Rafael está en el directo, pero les digo lo mismo que, que impostor, eh, esperaros un poco, ¿vale? Es que ahora estamos al completo. mira este salto porque estamos ahí en la este salto lo doy en plena partida y Aquiles saludos hola bienvenido ahora es, es Santiago que se ha puesto Aquiles de pseudónimo ¿no? que va no, no creo que sea él os pues, imagináis Listo, no, pero aún aparece Santiago, ¿eh? Aún aparece Santiago WR. Bueno, a no ser que tarde un poco en, en cambiarse. Ah, bueno, pues oye, nada más, ¿La arroba San Pro, pues sí, está chulo, tío. Está chulo, tío. Al menos tiene más gancho, tío. así de videojuegos y tal. Eh, pero sigo diciendo lo mismo. Ahí en el chat, eh, tu nombre como tal, si estás logrado desde esa cuenta, no aparece. Igual es que también tarda en cambiar el nombre. Igual no es algo inmediato, pero... A ver, bajamos por aquí. Cuidado que esta zona, vale, esta zona suele haber gente, ¿eh? A ver, por pues principio creo que no, ¿no? Vale, vamos a tener suerte y nadie ha quedado por aquí de lujo. A ver, ¿esto qué es? Vale. Bueno, no tengo tiempo ahora para ponerme a picar por aquí. Ahora sí, Sandy, ahora sí, tío Perfecto ¿Dónde he caído a todo esto? O sea, ¿dónde estáis vosotros? Vale, estáis por esta parte, ¿no? Estas armas sí me gustan, esto me gusta. Más. Ahí está. Marlon, saludos tío, bienvenido. ¿Qué tal estás tío? No, no te pongas eso, quítatelo, tío. Es, eso es malísimo, tío. No, no, no, vuélvetelo a cambiar, tío. Ese, ese nombre es tremendo truño. O sea, así como el otro estaba guapo, <ríe> eso es tremendo truño, tío. Vas a aparecer, tío, Epi y Blas. A ver... <ríe> No, no, no, tío. El otro estaba guapo, tío. Y no no te lo recomiendo que, que el otro se lo cambies así, porque en cuanto seo el otro estaba bien. Eh, otra vez, Rafa, tío. No sé las veces que le he dicho a Rafael. Es que creo que Rafael no está en directo, tío. O sea, me está mandando solicitud cuando no está en directo, tío. Digo, cuando no está aquí en el directo. Pero que no tenga nada que ver con mi nombre, este eh, Santi, tío. Porque si no, es como el culo, es como si dices... Eh, yo qué sé, tío, a alguno conocido, tío. A, amigo del rubios, imagínate, tío. Mira, pero esto... <ríe> no. <ríe> el culo de Cuno. <ríe> ¿Quién se va a poner ese nombre, tío? <ríe> culo de culo. Y buenísimo, eh. Es buenísimo, tío. Me... vale, me vale impostor, tío. me lo había aprendido, tío, Sampro 998, me lo había aprendido ya la idea de Santi, tío en eh, fin, en serio ¡no! ¡por Dios! ¡por Dios! ¿en serio? ¿te lo has puesto? ¿pero quién se lo ha puesto? ahora estoy en duda, este ¿eres Santi o, ¿o ¿quién eres? O, ¿O eres impostor? ¿Que te has cambiado...? Como se ha visitado los dos, ya no sé quién es quién. <ríe> y de verdad, tío. ¿Y por qué te lo has puesto, tío? O sea, se te ha ido la pinza, tío. Se te ha ido la pinza completamente, eh. Vaya tela, tío. Me imagino que se lo vas a recomendar a alguien en tu canal, tío. Eh... A ver esto por aquí. Bueno, fuera bromas, tío. El mes que viene, el, el mes que viene veo que. Eh, un momento. A, ahora os lo cuento. El mes que viene veo que cuno de cuno tiene un millón de, de seguidores, tío. No, tío, otro. ¿Qué tal ir? país y te y te creo que mi nombre es de Pero Eh, sí, de verdad, tío. Es de os dejan ponerlo? poner poner bueno, claro, a ver, pene, tampoco creo yo que... <risa> Vaya tira, tío. <risa> oro bueno, ya miedo me da eh, miedo me da este ya eh. o sea, se, le, se... <ríe> no sé qué puede superar a eso, pero no lo sé, tío, ya, ya me da miedo esto, eh <ríe> vaya tela <ríe> Por dios, Esa combinación ahora tremenda, tío Pero otra cosa os iba a decir Ahora os podéis... O sea, por lo que estoy viendo ahora eh, Te puedes cambiar el nombre Y da igual, no tienes que esperar ni horas ni nada Ya se cambia automáticamente, ¿no? Creo que había otra red social Creo que es Instagram Creo que en Instagram pasa lo mismo, ¿no? O sea, creo que te lo puedes cambiar Y no, no hay problema, ¿no? Me parece que sí. Eh, no puedo ver las fotos. Pero, Santi, tío... Eh, pero es, esto es coña, ¿no? O sea, ¿cómo te, va, ¿cómo te vas a poner el mismo nombre, tío? Ah, se, se suele lim... A ver, puede ser también, es verdad. Pero yo sé que lo tengo registrado. Pero no sé qué punto. ¿En los comentarios se puede poner? No, no se puede poner, no sé. Pero cuéntamelo, que has puesto. Mm. Eh, José, saludos. Hola, Juan. <ríe> ¿Qué pasa, tío? <ríe> bueno, bueno. ¡Y <bueno. ríe> qué tremendo troll, tío! Tremendo, tremendo, troll eh, Bueno, estamos haciendo unas eh, partidas en, en modo battle royale, ¿vale? O sea, modo escuadrón. Pero bueno, sí que es verdad que si somos bastantes, pues. Pues nos podemos poner algún modo creativo, ¿vale? Además, eh, no sé quién había dicho, alguien había comentado algo sobre. El... Algo sobre un... un modo creativo, pero ahora no lo sé. Por cierto, llevo una llave de estas Pero... Vale, mira, aquí hay una... Una caja fuerte El problema es que no sé cuántas llaves Tengo solo una llave, tío eh... Necesitaríamos una llave más Bueno, aunque no sé si pillarme algo de esto tío. no me tío ¿quién iba a gastar una llave en esto? Tío? a ver esto por aquí Vale, me estoy fijando en una cosa y es en el agujero de la tormenta que falta un minuto para que se cierre, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a pillaros, parece si pillamos un coche para los cuatro. A ver, este mismo, si no tienen el cepo, claro. Vale. Eh, no, bueno, subiros... Todos a... Bueno, vale, va. Vale, vale, oh, ¿qué es esto? O sea, vale. Ahí está. Un bailecito para el trayecto. Ahora me disparan, digo, con el sniper. <risa> <risa> Hay una, alguno por ahí, ¡pam! Eh, Vale, quedan 14 en partida, eh. robado, objetivo. ¿Cómo que he robado, tío? Ah, vale, porque le habrán eliminado otros, ¿verdad? Seguramente. <ríe> ¿Quién es ahora Oscarito, tío? <ríe> Culos de Freforce Fore <ríe> Tío <ríe> Y de verdad, tío Madre <ríe> vale, mía, tío, cómo es ¡Eh! Un jabalí Un jabalí cromado, tío Es la primera vez que lo veo, eh esto es, como, esto es como un Pokémon raro. Por cierto, hablando de Pokémon, ¿ha salido el Pokémon Esmeralda? No, es, no mentira, Esmeralda no. El Pokémon... Eh, violeta es. Sí, Violeta y Púrpura, ¿no? O algo así. Eh, ha salido hoy, tío. La de veces que me lo han comentado. Eh, me bro soy el José, que estaba en la otra cuenta. Eh... Ignorón <ríe> dice <ríe> Yo lo que sé es que, tío, quien no sepa de qué va la cosa parece que cada, cada vez entra alguien nuevo, tío Y sois los mismos, tío eh, Esto tiene que tener muchas views, eh Cuando acabe el directo, tío, las veces que habéis entrado y salido del directo, tío eh, Oscarito dice, pasas Nick para jugar. Estamos ahora en escuadrones. <risa> y, vaya tela. Vale, la Así bien te dio. vale. Vale, buena, buena, buena. Y, y yo porque he soltado, no, he soltado el escudo y lo otro, tío. Vale. ¿Eh? Vale, queda uno solo, tío. Uno solo y ganamos. Y no me lo puedo creer, y será... Pero, ¿qué me dices, tío? Dos seguidas ya, tío. Dos, eh, dos victorias seguidas en lo que lleva hoy de directo, tío. Esto es tremendo, ¿eh? Esto es tremendo, tío. Vaya tela Esto es impresionante, tío Dos seguidas Podemos hacer pleno Incluso una... Un game liste perfecto, tío Eh Hay alguien que se llama Puedo jugar Y pregunta Puedo jugar, tío cariño. <risas> Es cariño Es tío Eh pues claro, ahora mismo ya no sé quién es quién, tío. Si os soy sincero, os habéis cambiado ya tantos los nombres, tío. Que si mañana me decís algo, no sabré muy bien. Eh, Lucas dice, toma ya, esto es una Esto es una verdadera locura, tío. Esto es una verdadera locura, tío. Sinceramente, ¿eh? Hemos ganado dos coronas en dos partidas. Y seguidas, ¿eh? Ojo. No hemos perdido ni una. Eh, ahora de momento estamos todos ocupados pero que de verdad quedaros por aquí porque siempre pasa que de repente hay dos que se van y decimos alguien más se quiere unir y eso pasó eh, antes de ayer sin ir muy lejos eh, Giovanni, eh, mutealo eso es lo que te puedo decir Mutealo y ya está yo no, no me puedo meter tampoco en esos temas yo lo que sé que tengo la opción de muteados vale están muteados y tal y, y si quieres evitarte problemas haz lo mismo eh, jose hola saludos eh, a dónde voy gente eh... No, Santi, quédate por aquí, en serio, tío, seguramente al rato puedas unirte, tío. Eh, o, o como veáis, pero bueno, eh, dice, es que si tiras un fusil legendario, ¿eh? pero ¿quién ha tirado un fusil legendario? ¿Cuándo? Dice, lo tiré y lo volví a recoger. ¿Pero estáis hablando de esta partida o de la anterior? Mira Dante, si es de la anterior, olvidarlo, tío. Si hemos ganado. O sea, eso es lo, lo más importante. No un fusil en sí, tío. Eh... Claro, exacto. Ya hasta de, de malos rollos, tío. Pero bueno, sigo diciendo lo mismo. Es, es algo que... Giovanni lo tiró para agarrar hongos y... Y lo vuelvo a tirar. Pues.. No sé. Habrá sido una confusión, seguramente, ¿no? <risa> ¡Eh, eh! ¡No, tío! No, no, no, tío. ¿Dónde me lleva este? ¿Dónde vamos? ¿Qué es esto? No. Cuidado, eh. Mira, me, me está. Encima me ha hecho encima sí, me un saludo tío, es el, el, el tío que me dices, que me dices eso es, eso es. ahí está perfecto eh, no lo he visto venir, eh, sinceramente no, no lo he visto venir eh, hay, bueno, marco para revivir, vale, mira, al ladito, ahí al lado hay un sitio para revivir, vale no llevaba nada prácticamente es que había llegado tal cual he eh, llegado o sea... Ya lo sé, impostor, por eso os digo, lo mismo que le he dicho a Santi, quedaros por aquí porque... Igual al rato somos muchos más y como un modo creativo que podamos estar todos. Pero aún así es que tenemos una muy buena racha de, de victorias, tío. Eh, vale, reubicando. Alguien me ha revivido, ¿verdad? Ah, vale, ahí está. Eh, que vaya bien, eh cierto, pero me lo he memorizado eh, eh haga otro cuando pueda a ver vamos por aquí porque me, porque me ha sacado tan lejos tío de, de la zona o sea me he generado tío me he generado ¡Ey, eh, qué sé se... oh Espérate, eso que... Ah, no, eso es una caja, ¿vale? Que está cayendo por ahí, ¿no? Vale. Pensaba que era una caja fuerte, tío. ¿Qué es eso? ¿Lo, lo han iluminado esa caja fuerte, tío. Eh... Tío, pero ¿dónde me ha generado? En, en la otra parte del mapa, tío. A ver. Eh, que vaya bien, Sandy. Pásate si quieres de vez en cuando si te quieres unir, ¿vale? Toda la eh, si venís por esta parte hay una caja fuerte, ¿vale? O sea, si tenéis alguna llave de estas... De hecho, voy a marcar este sitio. Hay cofres, hay... A ver, sí. Hay un botiquín, incluso hay uno ahí. Hay un empleado ahí dentro, tío. What? Super Vos Pro, ¿este quién es, tío? No lo había visto nunca. Eh, Super Vox Pro, ¿este qué es? Algún... Eh, que había ver en Santi San algún bot, ¿no? A ver. Vale, le he comprado unas armas. No sé si en había que hacer alguna misión. Por eso. Vale, super caos. Entrada completada. Vale, he conseguido también una llave a todo esto. Vale, por aquí. Eh, vale, voy a ir cambiando de arma. Habéis elegido más o menos, ¿no? O sea, esto... Esta de aquí... Uh -huh. Esta... Mm, vale. Ah, claro, tiene un toque oriental. Yo, en cierto modo, sabéis lo que os digo. Creo que la próxima temporada... Otra de mis predicciones que, que de verdad que me baso en nada. O sea, son todo hipótesis. No, no he visto nada ni sé nada. Eh, a ciencia cierta sobre este tema. Pero creo que la próxima temporada tendrá algo... Un toque oriental, ¿eh? Tendrá un toque oriental. Me molaría a ver si es verdad que la predicción es acertada. Y en la, en la temporada del 3 de diciembre, ya la próxima actualización, vemos cositas de esas. Pero bueno... A ver, este por aquí. Ese es uno, tío. Sí. Me mola bastante esta skin, eh. O sea, de verdad lo digo. Creo que es la skin... Eh, de.. Bueno, lo habíais escrito antes, ¿no? O sea, no sé quién lo había escrito antes. El nombre. Es, eh, Nexus, o algo así, o... Nexus Rose, o algo así, ¿no? Creo que era Nexus Rose. O... O... Mm, Xeno, no, Xenox no era, ¿no? Pero bueno, eh, me habéis entendido, ¿no? O sea, me refiero, el estilo este... Es que está brutal, tío. O sea... El color y todo, tío. Creo, creo que es la mejor skin. Le, le, gracias, Santi. Lenox Road. Cierto. ¡Eh! ¿Qué es esto? Vale. parte está, tío. Vale, te cubro, eh. A ver, estoy por aquí. Mira, tengo también una pistola si así, la de lava. No, ese es un tiburón. Pensaba que era un enemigo, tío. fuerza pues explosivo por ahí No le disparéis eh, los lo Dios, es que si, siempre hacéis lo mismo, ¿por qué no lo domesticáis? Si es que es mejor Domesticar a los lobos, ala, se lo ha zampao, tío Se acaba de zampar al lobo, tío <ríe> Es que Lucas, tío eh, vaya tela eh. De verdad eh, si encima os, os viene de lujo porque os sirven de escudo también, bueno, a ver, eh, os mejoran el escudo también, el tema de la salud y todo, en combate. Eh, y luego para desplazarse también en molan. Bueno, pero bueno, tam, no sé si realmente es en la próxima actualización añadirán nuevos animales. Molaría eso en verdad, ¿no? ¿Qué os parecen Yo añadiría, a ver qué animal podrían... Un caballo, tal vez. Caballos ahí en... En Pues claro, igual es más complicado hacer un caballo. Igual era un testeo, por eso es lo del jabalilo del logo Pelos, saludos. Mm, pelos... Ah, sería cuando se cambió el nombre o algo así. Pero bueno, ya se lo cambiará. Eh, vale, a ver. Bueno, san Pro es que se ha hecho Estuvo conmigo haciendo una partida Y me estuvo preguntando ¿Qué nombre me puedo poner para Para el canal? Y le dije yo, pues no sé En vez de Santiago ¿Qué le, le dije yo En vez de Santiago, pues eh, Por eso lo del tema de san Pro, O sea, se lo ha cambiado hoy Creo que es más mm, fácil de encontrarlo Y todo pero bueno, era nada, él me estuvo preguntando y es como consejo yo creo que es un buen consejo, ¿vale? o sea, si os abrís un canal y tal eh, vale, est están por ahí tío tío, no, no le he dado ni una a ver, voy a ponerme esto Eh. Pilla el escudo. No sé si pillar escudo. Este escudo de aquí. Sí. No, tío. Ha caído una corona. ¿Quién la ha pillado? ¡No! Bueno, espérate. Espérate. No. ¿Qué, ¿qué parte está ahí, tíos? Vale. No, tío, es que. Bueno, a ver, tenemos dos, ¿puedes eh, pillar la tarjeta? ¿Te da tiempo, tío? Estamos muy... uno en cada punta... Bueno, a ver, hay zonas para revivir y tal, pero... Mira, mi tarjeta está ahí, ¿eh? lado. Iker <risa> oh, eh, eh, estás en partida, ¿no? ¿Verdad? ¿O sí? Es que estamos al completo, tío. No, ya, creo que lo que nos ha pasado en esta partida es que hemos ido un poco al... un poquito a la, a la deriva, tío. ¿Habéis vuelto a la sala o le doy...? Creo que sí. Vale, vamos a volver a la sala. Pues malo, esto qué es <risas> Ojo. y esta skin tío digo esta skin este baile a lo que quieras con esta realidad parte del conjunto nada es para siempre Ah, de la heraldo tío esto lo da la heraldo vale equipar eh... pero lo tengo equipado así ah, mira tío Está guapísimo. En verdad me recuerda a, a esto que hace Naruto, tío, en, en el anime. La bola esa... Pero no sé cómo se llama, tío. Tiene un nombre, pero ahora no me acuerdo. Esa bola azul, tío. No muchos la comparaban con lo que tira Goku, pero es de otro estilo. Creo que es de... No sé de qué. Vale, eh, Lucas deja de jugar, hay sitio...